Se de despide el ahora general de Hernán Martín, comandante del bloque de búsqueda. Aquí J.I., ya llegando al sitio. Préstame radio, mi teniente. Pablo se encuentra en inmediaciones del barrio El Prado, se oyen disparos, cambio. Sean todos bienvenidos al capítulo final completo de esta serie Bloque de Búsqueda. Este capítulo inicia con el capitán Gavilán, el cual está informando a todos los integrantes del bloque de búsqueda y les informa que Márquez jodió a Gavilán por una grabación que tiene con Ana María. Es así como veríamos que Gavilán está informando a todos los oficiales de la unidad de búsqueda la persecución que tienen contra él. Luego pasamos a una escena donde vemos la familia de Escobar, la cual han ayudado a huir del país para que no corran más peligro. El hijo de Escobar sospecha que algo está saliendo mal, entonces le dice a su madre, pero ella le informa que no, que todo su padre lo tiene bien planeado para llegar hasta el país de Alemania. Bueno, después vemos que Pablo Escobar llama a su familia y quiere hablar con Juan David y Manuela. Pablo le dice que los quiere mucho y que muy pronto se van a reunir todos juntos para poder estar con él y compartir. En medio de la llamada le dice a su hija Manuela que se calme, que no esté tan triste porque esto no será para siempre. Entonces vemos que Pablo le dice a Juan David, su hijo, que comiencen a responder de inmediato las preguntas que ya han estado estipuladas por la revista Semana. Entonces cuando David comienza a notar cada una de las respuestas que da su padre. Un ejemplo de ellas es que le preguntan qué condiciones pide Pablo Escobar para entregarse a la justicia. Y él comienza a dar cada una de las situaciones en las que él tendría que pasar para lograr eso. Bueno, y vemos que el bloque de búsqueda está desplegado por todo el barrio donde se encuentra Pablo Escobar realizando la llamada con sus hijos. Y como... Logran ellos interceptarlo, ya que con un dispositivo de rastreo, el hijo del coronel Hernán logra ver a Pablo Escobar en una ventana en medio de la llamada con un celular. Entonces lo ve asomándose. Este le informa de inmediato al bloque de búsqueda. Y es así como comienzan a hacer el operativo completamente en silencio, haciéndose en pasar por invisible. Sabemos que el bloque de búsqueda le queda poco tiempo, le quedan unos pocos días. Ya que necesitan terminar de una vez por todas con Pablo Escobar. Luego pasamos a una cena donde está reunido el coronel Hernán con todo su grupo que ya va a comenzar a desplegarse en helicópteros, en camionetas de civiles. Les comienza a decir que él quiere que no hayan bajas. Es mejor que Escobar se huele otra vez, pero que no quiere que ninguna persona perezca en medio de esta última encomienda, último. Última misión. Él dice que confía plenamente en ellos y primero está el deber, después está la vida. También vemos a todos los familiares reunidos, a todas las familias de los integrantes del bloque de búsqueda, los cuales le están pidiendo a Dios que los guarde, a cada uno de sus seres queridos y ellos puedan regresar bien. Y le piden también que se haga su voluntad en la tierra. También vemos que llegan y lo ubican a 30 metros con una camisa azul lo comienzan a rodear para atraparlo una vez ya teniendo al capo eh, no lo quieren perder de vista ya saben dónde está entonces comienzan a avisar a las personas que hay ahí en la zona de influencia alrededor del apartamento en el que se encuentra que ellos son los buenos y que van a atrapar a Pablo escobar que sigan caminando pasando común y corriente que disimulen entonces vemos que las personas colaboran bueno, en ese mismo instante, Pablo Escobar termina la llamada porque siente que están intentando abrir la puerta. Entonces, bueno, vemos que el bloque de búsqueda logra tomar la puerta. Ingresan al apartamento donde se encuentra Pablo Escobar. Él se encuentra rodeado. Él piensa prender la huida, pero comienzan a disparar sus guardaespaldas para defenderlo. Pero estos quedan en el piso impactados. Pablo se ve solo. Y es así como vemos al capitán Gavilán que va adelante con el bloque de búsqueda, disparando, buscando el objetivo a Pablo Escobar. Este logra ver a Pablo cerrando la puerta de la habitación, pero Pablo saca su arma y le dispara. Entonces Pablo logró impactar al capitán Gavilán, pero fue en el chaleco antibalas. Él continúa la misión, Pablo cierra la puerta y comienza a salir por la ventana en medio de un tejado. Comienza a aprender la huida a correr. Pero el bloque de búsqueda lo alcanza. Y es así como vemos que el Capitán Gavilán logra empatarlo con una sola bala. Le dispara a Pablo Escobar y deja el objetivo muerto. Le da de baja. Bueno mi gente, este ha sido un momento que a todos nos ha erizado la piel. Y es así como lo persiguen, lo empatan y él cae en el techo o tejado donde él mismo se montó. Luego vemos que llaman al Coronel Hernán para confirmarle que Pablo Escobar está muerto. Gavilán grita, viva Colombia, cuatro años y ahora sí está la misión cumplida. Y dicen que tienen que celebrar, porque esto es algo que ellos han luchado 1500 días, el bloque de busca, y Pablo siempre se les escapaba, huía, y ellos no podían terminar esta misión. Un hombre que tanto daño le hizo al país. Luego pasamos a una escena donde el coronel Hernán tacha el rostro de Pablo Escobar como objetivo militar. Entonces vemos que Valdemar, él comienza a mencionar a cada una de estas personas, como Andrés, como a José, a Miguel Vanegas, comienza a mencionar cada uno de ellos que perdieron su vida, todo por lograr este objetivo. También ha mencionado a Fabricio y por todas las víctimas inocentes que dijeron Vamos a encontrarlo, vamos a acabar con este hombre. Él dice: Salud, brinda, porque nunca los va a olvidar. Les dice: Nunca los olvidaremos. A Andrés, a Valdemar, a José, a Miguel Vanegas, a Fabricio, a cada uno de ellos, personas inocentes que dieron su. Seguidamente vemos al Capitán Gavilán celebrando muy alegre, se le ve por la misión cumplida. Este llega al lugar donde está el Capitán Hernán y cada uno de los líderes del bloque de búsqueda y ellos lo reciben con aplausos, sus compañeros lo reciben, todos sus seres queridos los abrazan por esta situación de heroísmo y valentía que ellos han decidido realizar y han terminado. Por lo menos eh, se hizo justicia, dice el coronel Hernán, y él dice que él mismo sabe que esto no les va a poder devolver a las personas que se fueron pero que con esto se vio la verdadera justicia el fiscal Márquez, vemos también que le quita todos los cargos en contra que tenía de Olga le quitó todos esos cargos, vemos que quedó su historial limpio, es así como vemos que ya todo se va aclarando, todo se va mejorando para estos integrantes del bloque de búsqueda. Luego pasamos a una escena donde vemos a Gavilán pidiéndole perdón a Ana María porque él le falló, él le falló como esposo y llora porque le quedó muy grande ese deber o ese rol. Entonces él le pide perdón desde el fondo de su corazón, eh, le dice a ella que la mejor la eh, manera es que ellos estén por el momento separados y le dice que no, o sea, que no vaya a descuidar nunca a su hijo que aunque ellos estén separados él siempre va a estar ahí muy atento a todo lo que se necesita entonces Ana María le dice que por favor le firme el divorcio vemos que Gavilán, él no quiere como al último firmarlo le dice que si podían intentarlo pero ella le dice que no le dice que recuerde que él ya tiene una muchacha. Entonces él sonríe y dice que, ah, bueno, voy a firmar, voy a firmar el divorcio. Luego pasamos a otra escena donde Hernán y Milena están brindando por todo el esfuerzo que desempeñaron en esta misión. Fueron 1.500 días que al final se cumplieron, ganaron, pero perdieron mucho, muchos familiares, muchos amigos, pero nunca perdieron fue la fe. Gavilán también dice que esta misión no se trató de destruir a una persona, sino que esta misión trató fue en destruir el miedo, ese miedo que sentían todos los colombianos. Y se demostraron a ellos mismos que encontraron la justicia, vencieron la violencia, que este país sí puede salir de toda esta mala situación en la que vivimos actualmente hasta el día de hoy en que estoy grabando este video. Bueno mi gente, este ha sido el final de bloque de búsqueda si les ha gustado este video, déjenme en sus comentarios qué opinan de acerca de este final y también se pueden suscribir a este canal activando la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de un nuevo capítulo o avance de tu serie favorita